Es verdad que el alfil tampoco parece intervenir mucho, pero sí que interviene algo más y deja sentir su, su, su, su, su bufido hacia atrás en toda esta, en toda esta diagonal A3F8. Así que la partida queda reducida casi a un cara a cara entre los cinco peones negros y la solitaria torre blanca. Sabemos que una torre vale aproximadamente cinco peones. Pero estamos en un final de partida. Este peón está en A2. Los peones se encuentran realmente cerca. Dos peones en sexta, o les apoya el rey, o no pueden ser parados por una torre. Eh, con lo cual parece increíble que los soviéticos estimaran que esta posición podía ser de tablas. Y sin embargo, y sin embargo así es. Está este truco de, de, de enclaustrar a la torre negra y dejarla sin ningún tipo de actividad fue una verdadera genialidad. La torre blanca tras h2 queda confinada a mantenerse en la primera línea, no puede capturar porque el peón de h coronaría, con lo cual la torre blanca tampoco está para demasiadas fiestas. El rey tiene que cooperar necesariamente en el control de los peones pasados y bueno, esta jugada de Fischer trata de eh, apoyar con el rey eh, a sus peones del flanco de rey. Eh, fue quizá una jugada modesta, pero, pero debió ser verdaderamente profunda. Eh, Spassky corta el paso del rey hacia el flanco de rey. Fischer consolida la la, la cuña de peones rey c3 y ahora una jugada verdaderamente sorprendente el rey negro no puede pasar hacia el flanco de rey porque la torre le está cortando el paso eh, la torre al mismo tiempo defiende la coronación de todos los peones de todos los peones negros y el rey negro parece que poco pudiera cooperar para que sus peones progresen. Sin embargo, Fischer lo entiende realmente bien y hace una jugada genial. Entrega su peón de H simplemente para que su rey pueda pasar hacia el flanco del rey. Ahora Fischer tratará de apoyar la marcha del peón F. El rey y los reyes son capitales en, en, en el final de partida. El peón comienza su marcha, Sparsky hackea y efectivamente aquí se ve como el rey va a iniciar el apoyo de la marcha de su peón hasta la octava fila. Sin embargo ahora si el rey apoya en el flanco de rey no podrá apoyar tanto en el flanco de dama y Spassky juega la muy correcta torre un alfil tocando este, este peón. Fischer lo defiende con Rey C3. Y esta posición. Bueno, estamos nuevamente bajo la presión del apuro de tiempo. Es una posición complejísima. Eh, parece que, o por lo menos los analistas después de la partida, encontraron con que Torre 3 al fil pues era, era tablas. Y ahora, el juego del alfil se deja sentir. Y esta posición, pues bueno, son tapas. Eh, lamentablemente, Boris Spassky, después de haber peleado durante casi 70 jugadas y durante muchas horas, pues... Eh, acuciado por la presión del reloj, por la presión del tiempo, pues no jugó torre c3, sino que jugó torre d1, lo cual, como se verá ahora, pues es, es, es un error. Fischer jugó rey e7, rey e2, nuevamente torre c1, f3, y ahora este peón es verdaderamente problemático porque aparentemente no hay forma de parar su, su promoción, así que hay que abrir la llave del calabozo y dejar salir a la, a la, a la torre negra. Esto, esto ya los, los problemas aumentan verdaderamente para, para el blanco. Ahora ya, esta es... No jugada realmente buena. Está amenazando. Torre aquí. Amenazando coronar. También torre aquí. Eh, la amenaza de F2. También es ya, es ya realmente dura. Spassky trata de defenderse de la mejor manera posible. Cierra la columna. Para el... Para la Torre y tras F2, Spassky se rindió. Es curioso que en la sala los espectadores, tras F2, pensaron que se habían acordado las tablas, pero, pero no, no eran tablas, pensando que tras Torre F4 este peón habría, habría caído. Y muchos de los espectadores, pues consideraron que la posición era tablas, pero no es verdad, porque por ejemplo, ante la muy natural Torre F4 que va a hacer caer el peón, pues existe torre por alfil, torre por torre, rey 2 y cómo se va a parar la promoción del peón. Eh, solamente se puede emplear la torre a las blancas, les va a costar una les va a costar una esa torre ese peón y, y bueno pues es evidente que la partida está absolutamente perdida. Estos dos peones ya ganan con toda facilidad, es, eh, esto es trivial. Es, eh, el rey blanco no puede tomar este peón porque este otro va a coronar, con lo cual, pues, ganar es un juego de niños. Ahora mismo la posición ya está ganada. En cuanto vuelva rey b1, peón 7, tendrá que, el rey blanco tiene que apartarse y el rey negro vendrá en apoyo y se coronará. La partida fue realmente titánica, la pelea por la defensa de sus opciones por parte de Boris Spassky fue realmente genial, el final de partida extremadamente tenso y tras una apertura quizá poco épica, lo cierto es que la lucha posterior adquirió proporciones dinámicas. Cuentan que Spassky al terminar la partida, se quedó largo rato sentado en el tablero preguntándose cómo podía haber perdido una partida en la que el negro estaba jugando una, con una torre de menos. Pero es verdad que el negro, incluso en una posición que objetivamente debieran ser tablas, Fisher buscó todas las mejores opciones prácticas de victoria. Y ese esa, esa tremenda lucha, ese tremendo choque de voluntades que hubo en, en esta partida es lo que más que su corrección la hace particularmente particularmente épica. Tras esta derrota, Spassky no volvió a ganar ni una sola partida en el match y las partidas fueron acabando en tablas eh, con alguna victoria de Fischer y de una forma el match languideció hasta que finalmente Fisher emergió como, cam como campeón del mundo. Tras esta victoria en el campeonato del mundo, la historia de Fischer se sumió en el misterio desapareció del mundo prácticamente, nadie sabía dónde se encontraba Bobby Fischer ni qué estaba haciendo y no reapareció sino hasta muchísimos años después ya un Bobby Fischer viejo jugando en, en la antigua Yugoslavia, ese país que adoraba, que adoraba a Bobby Fischer y al que Bobby Fischer adoraba en una Yugoslavia en medio de guerra, lo cual, en aquella guerra balcánica, lo cual le costó ser una patria incluso ser perseguido por la, por la justicia de los Estados Unidos. En fin, un, quienes deseen conocer la historia, bueno pues lo tienen, en, lo tienen en Internet y en muchos lugares, pero es la historia de quizá el mayor genio que ha dado el ajedrez, que es este norteamericano misántropo y heterodoxo, Robert James Fisher. Y bueno... Espero que todo se haya grabado bien y que esto pueda reproducirse debidamente.